Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Me había propuesto completar el soporte múltiple con 3 ciervos mulos 5 estrellas. Al final lo he conseguido. Lo he conseguido solamente en 3 semanas y han sido unos lances muy interesantes incluyendo algún otro crash que me ha hecho el juego. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos muy cerquita de la casa principal, ahí enfrente tenemos un grupo de mulos, vamos a mirar, mira ahí tenemos un 5 estrellas, así que vamos a hacer el lance de este animal, cogemos el rifle, vamos a apuntar, vaya, se nos pone detrás de otro onima que será un nivel 3, 3 estrellas por las cuernas que tiene. No tenemos tiro, así que vamos a coger el reclamo con buen estado físico, vamos a llamarlo por si quisiera venir y a ver si, si lo atraemos y podemos hacer el lance. Volvemos a mirar, ya tenemos un, un cuatro estrellas, a ver el 5 donde lo tenemos, nada si es otro cuatro estrellas, nada, la hembra, a ver dónde lo localizamos. 4 estrellas, se nos ha metido por ahí detrás, a ver si lo vemos salir, Cuatro estrellas, El 5 estrellas, eh? ahí, ahí va corriendo el 5 estrellas, a ver si se nos para y podemos hacer el lance, nos desplazamos un poquito, cogemos el rifle, calibramos la distancia, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado, salen corriendo los animales, vemos que sale corriendo y va a caer ya mismo. Yo creo que, que ya cae, si sí, mira, ahí va a caer, pues habrá caído por detrás porque no lo vemos correr, así que ese animal está muerto. Sí, hemos visto hay un poquito la cuerna, pero bueno, sabemos que está en esa zona, vemos a correr, correr a los otros, que había un, buenos ejemplares, cuatro estrellas y tres estrellas. Y vamos a, a recoger nuestro animal, recargamos el rifle, puesto que tengo la costumbre siempre de, de recargarlo cada vez que hago un disparo, para que no nos quedemos sin munición y vamos a, a recoger. No nos importa ir, ir de prisa, puesto que ya hemos visto que se han, se han espantado los animales, normalmente iríamos agachado para buscarlo, pero ahora vamos de pie y vamos a buscar la, la sangre... A ver, mira, ahí vemos el, el rastro que, que va dejando. Va, ese animal está muerto. Así que vamos a, a seguir su rastro de sangre y vamos a, a recoger nuestro animal. Vamos para adelante. ¡Vaya por Dios! Se nos ha claseado el juego, se nos ha claseado el juego y no podemos seguir. Pero bueno, que no hay ningún problema. Salimos, entramos de nuevo como vamos a aparecer en la en la misma zona y iremos a buscarlo cuando nos sea el cartelito de ropa fatal no, no, no sé si saldrá en el vídeo o no saldrá en el vídeo pero bueno, vamos a continuar a buscar a este, a este animal hemos vuelto a entrar en el juego así que vamos a hemos aparecido en la casa vamos a buscar a la zona donde estaba nuestro animal nuestro animal abatido así que yo creo que lo encontraremos fácil es una lástima que de vez en cuando nos pega mmm, crash este y nos dice rofa fatal y se queda congelado el juego pero bueno no hay ningún problema puesto que volvemos salimos del juego volvemos a entrar y si no hay nada raro entraríamos en la misma zona y si no bueno pues entraríamos en la en la casa y como sabemos la zona donde ha sido el, el lance pues nos dirigimos para allá Aquí, como no puse marca, me va a costar un poquito, pero bueno, entre más o menos la zona que ha sido y luego que utilizaríamos la cámara para localizar al, al animal. Mira, vamos a utilizar la cámara, a ver si vemos la sangre. Mira, ahí vemos el impacto. ¿Veis cómo se ve muy bien el impacto? Pues no tenemos más que hacer, a seguir la, seguir la sangre y, y localizar nuestro nuestro Ciro búbulo 5 estrellas. Que a ver si puedo hacer, que he visto ahí un un soporte múltiple y podemos montar 35 estrellas. Vemos que ha sido un muy buen impacto. Pues lo único que tenemos que hacer es... ahora es seguir el rastro. Vamos que va por aquí. Una lástima que tenemos que... que haber salido y vuelto a entrar. Pero bueno, sabemos que no perdemos el animal. No es como cuando en el Call de the Wild, que muchas veces no, no, no lo encontrabas cuando había un, un fallo de estos. Pero bueno, en fin. Son cosas que pasan. Y la verdad es que se va aprendiendo y desde luego van, van corrigiendo muchos, muchos fallos que tenía el juego. Me gusta cómo solucionan y la rapidez que, que van solucionando lo, los fallos. Y os recomiendo que si tenéis cualquier fallo que os dé, lo mandáis a soporte que os van a contestar enseguida y en una semana o, o 15 días no lo han solucionado. Seguimos buscando las huellas, vamos a ver por dónde van las siguientes, van en esa dirección a ver si las vemos vamos a ver aquí seguimos por esta zona no las veo, parece que las he perdido pero bueno, vamos a tener que utilizar otra vez la, la cámara y con la cámara yo creo que lo vamos a, a conseguir mira si, sí, va por aquí, viene aquí y a ver la siguiente nada, vamos a utilizar la cámara levantamos a ver si vemos las huellas no las vemos vamos a levantar más la cámara avanzamos a ver si hubiera cruzado al, al otro lado pues desde luego no no las estamos viendo ah mira si, sí, ahí tenemos el animal muerto ya tenemos ahí el animal muerto Lomo localizado con la cámara Que desde luego esta función de la cámara Es algo excepcional Yo creo que es lo mejor que puede tener este este juego Puesto que nos permite ver los animales Si estamos en una, en una loma Nos permite verlos al otro lado Nos permite localizarlos desde la distancia y acercarnos poco a poco A ver si volvemos a ver ya el, el rastro Pues vamos a, pues, a por nuestro ciervo Mulo 5 estrellas Vamos a ver que nos arroja este esta precisidad nos ponemos para la foto a ver, nos ponemos en esta pose vamos a coger el, el rifle vamos a hacer que como disparamos y con la cámara nos desplazamos para sacar la, la foto nos giramos un poquito desde luego que es un animal precioso va a quedar una foto muy bonita no sé si la utilizaré para el vídeo no pero bueno desde luego es una foto preciosa hacemos nuestra foto ya está hecha la foto y ahora vamos a, a recoger nuestro animal le hemos dado un doble pulmón madre mía 99 con 21 de genética madre mía que genética más alta vamos a ver ahí vemos que es el, el doble pulmón un poquito adelantado pero bueno un disparo disparo efectivo nos da 380 monedas y a ver cuántos puntos nos da de trofeo vamos a ver ahora hacemos la fotito de rigor y el trofeo tenemos 463 puntos de trofeo pues nada ya tenemos nuestro animal disecado y vamos a, a continuar con la caza Ahí en el lago he localizado un rebaño de mulos con, con la cámara Vamos a ver si los puedo localizar y saber qué puntuación tienen Nos agachamos Nos vamos a acercar poco a poco Cogemos el reclamo Llamamos a los de buen nivel A ver si alguno contestará, aunque están un poquito lejos Pero bueno, no, no, no nos importa Puesto que podríamos repetir la, la llamada Vamos a ver con la cámara dónde están nuestros animales. Están ahí, ahí lo vemos ya, detrás del árbol. No nos dejaba ver el árbol, así que nos vamos a acercar un poquito más. Mira, ahí tenemos, ya empezamos a localizarlo. ¡Ah, mira! ¡Tenemos un 5 estrellas! ¡Tenemos un 5 estrellas! Pues nada, vamos a hacer el lance de este 5 estrellas. Nos seguimos acercando despacito vamos a ver, lo tenemos localizado, pero tenemos una bola en medio, a ver si podemos tener una zona limpia de disparo, yo creo que por aquí ya podemos acercarnos un poquito más, y sí, sí, vamos a hacer el lance, para que tenemos una buena visión, vaya, se nos están moviendo, se nos están moviendo, Qué lástima, antes que estaba paradito, ahora se nos mueve, pues nada, tenemos que seguir intentando localizar a nuestro 5 estrellas, que yo creo que lo vamos a, a reconocer por sus cuernos. Nada, seguimos mirando, se nos ponen ahí detrás del árbol, pues tendremos que, que avanzar lateralmente hasta que lo podamos ver y poder hacer el lance. Nada, no, no nos aparece, a ver si apareciera ahí, ya creo que ya viene yo creo que ya viene vamos a ver, ¿dónde estás? se nos mueve todo el rebaño pues nada, hay que seguir avanzando a ver si nos ponen también que con la mira se pueda ver el, el nivel del animal como los prismáticos no creo que, que tiene que costar tanto yo envié la sugerencia me contestaron que muchas gracias y que lo iban a estudiar si lo llegan a poner sería maravilloso puesto que sería mucho más fácil localizar el animal una vez que tenemos la mira del arma no que tenemos que cambiarnos al, a los prismáticos y con los prismáticos hacer el, el cambio otra vez para poder disparar y hay veces que se nos mueven los animales vamos a ver por ahí viene por ahí viene a ver si tenemos un tiro limpio A ver, ¿dónde estás, corazón mío? Mira, allí vemos las cuernas. Está ya lado de la piedrecita. Pues yo creo que sí, mira. Vamos a hacer el lance, que lo tenemos aquí el primero. Aquí tenemos otro animal detrás. Vaya, se nos mueve otra vez. Se nos mueve el rebaño. Pero como lo tenemos localizado, vamos a dispararle. Cogemos y disparamos. Le hemos impactado vemos que está allá al lado de las piedras sale corriendo ponemos nuestra marquita y a recogerlo ahora no nos importa ponernos de pie que salgan el resto de animales huyendo puesto ya tenemos nuestra marquita sabemos la zona y vamos a, a recogerlo como decía antes si nos hubieran puesto la, la aplicación que con la mira del, del rifle pudiéramos ver como los prismáticos y eh, a identificar a los animales pues hubiera sido un lance mucho más corto sino que ahora que tenemos que localizarle La verdad porque había solamente un nivel 5 Pero si tenemos un nivel 4 al lado Nos puede llevar a la confusión y, y hacer el lance al animal que no es Bueno, ahora nos vamos corriendo Puesto que como he dicho antes no nos importa Han salido huyendo los animales Ya llegamos a la marquita Vamos a pararnos Para que ver la, la sangre Vemos, madre mía que sangrado pues nada, seguimos el rastro de sangre, lo tenemos aquí y a recoger a nuestro Ciervo mulo 5 estrellas. Ha ido por la orilla, vamos a ver dónde se ha ido ahora, miramos por allí, no lo, no lo vemos, va por toda la orilla, a ver si lo vemos allí el animal y lo recogemos. Seguimos andando, vamos siguiendo nuestro rastro de sangre que la verdad es que se ve bien, hay veces que, que lo perdemos pero en este caso se nos ve muy bien la sangre podemos ver los rastros, puesto que, que brilla mucho, es un sangrado medio cuando es un sangrado bajo nos cuesta un poquito más, pero bueno, un sangrado medio así que no tenemos más que seguir el resto de la sangre y localizar a nuestro animal abatido y cogerlo mira, aquí lo tenemos vamos a ver qué puntuación nos arroja no podemos hacer una foto porque hay muchos árboles detrás pues tenemos aquí 92,8% de genética, 5 estrellas en los dos lados, 386 moneditas y vamos a ver el, el trofeo, el trofeo 471, no está mal, así que vamos a, a ver cómo ha sido el impacto del doble pulmón, sacamos las fotitos correspondientes. Y vamos a hacer la taxidermia de nuestro ciervo y a por otra cosa mariposa, como decía el, el refrán. Seguimos con la caza. Sigo buscando mi, mi tejón cuatro estrellas, pero ahí enfrente tenemos un grupo de ciervos mulos. Madre mía, qué cuernas tienes ese. Qué cornamenta tiene ese. Así que yo creo que es un 5. Voy a hacer el lance. A ver, y dispara. Vaya, le he dado mal, le he dado muy alto Sale el animal corriendo Pues nada, vamos a perseguir al rebaño Puesto que no, no se nos quedará muy lejos Vamos a recargar el nuevo lifre El, el 30-06, ya vemos ahí nuestro 5 corriendo O sea que le hemos dado en, en carne, le hemos pinchado eh, sé que le hemos pinchado porque con este rifle 30.06 los deja secos los deja secos y y es fulminante para este tipo de animales lo único que como vamos a tener que hacer otro disparo nos va a fastidiar una estrella de la clasificación de caza con un solo disparo no nos quita la estrella de la clasificación de caza no ha sido el trofeo que las cinco estrellas son cinco estrellas y las mantiene pero al hacer un segundo disparo, yo sé que nos va que nos va a penalizar. Vamos a usar la cámara para ver a dónde a dónde se han ido. Ahí están. Nos vemos por allí. Detrás de los, de los abetos aquellos vemos cómo corren. Pues nada, nos tendremos que acercar al rebaño despacito. A ver si cruzan el río, no cruzan el río. No, se van a quedar ahí parados. Pues nada, vamos a avanzar. Despacito, sin prisa, agachados hasta localizar a nuestros animales en este caso a, a este nivel 5 que yo creo que es un nivel 5 por el, por el tamaño de las cuernas ya hemos aprendido a, a los ciervos mulos sobre todo saber el nivel que tiene por el tamaño de, de las cuernas no así como los alces que hay veces que puedes encontrar un joven o un adulto con unas cuernas impresionantes pero no son no son nivel 5 Seguimos avanzando despacito, vamos a, a donde tenemos la marca para ver la sangre, pero yo creo que va a ser un, un rojo claro, o sea, pinchado en carne. No tenemos ninguna prisa, seguimos avanzando despacito, poco a poco, para que no nos asusten los animales que han salido yendo, que se calmen un poquito. Ya estamos casi llegando a la zona de, de donde dimos el impacto que puse la marquita. Ya tenemos 10 metros, menos, vamos a ver la sangre, ¿dónde está? Nos Levantamos un poquito de pie, damos un saltito a ver, nada, vamos a utilizar la cámara. Mira, si sí, ahí tenemos la sangre, estamos viendo que es un, una sangre rojo, no es rosa, un rojo claro y poca cantidad de sangre. Nada, ese animal está pinchado, pues nada, vamos a, a buscarlo. Usamos otra vez la cámara como si fuera... ...un dron... ...y ya vemos ahí el rebaño... ...pues nada, vamos a... ...localizar a nuestro animal... ...nos acercamos... ...ahora nos vamos a agachar... ...a ver si subimos este repechito... ...y desde aquí arriba... ...que vamos a tener una mejor visión... ...podemos hacer el lance... ...vamos andando... ...agachaditos... ...sin hacer mucho ruido... ...para que no se espanten... ...y a ver ahora... ...yo creo que sí vamos a mirar... ...los prismáticos Mira, ahí tenemos un, tres estrellas que están detrás de, de los abetos. Pues nos vamos a desplazar lateralmente. Allí tenemos una última estrella. A ver dónde están nuestros cinco estrellas. Allí lo tenemos, allí tenemos ya localizado cinco estrellas. Pues nada, vamos a hacer una llamada. A ver si quiere venir. Ponemos buena, buena genética. Cogemos nuestros prismáticos. No, no nos viene. Ese es un tres estrellas. A ver. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos localizado. Ya lo tenemos localizado. animal, Está pastando tranquilamente. Pues vamos a hacer el lance. Cogemos nuestro 30.06. Apuntamos. Respiramos y. Disparamos. Ese animal ha caído muerto. Vamos a ver la repetición. Ahí Madre mía. Vemos como le hemos atravesado doble pulmón y ha caído fulminado. Pues nada, vamos a, a recoger a nuestro ciervo mulo. Que ya sería el tercero. Y con esto yo creo que podría montar el, el soporte múltiple. De los tres ciervomulos cinco estrellas. Vamos andando. No nos importa ahora que se que hagan los animales. Hagamos ruido, puesto que ya con el tiro que hemos hecho, no no pasa nada. Ya se quedarán ahí al lado, pero en cuanto recoja este, lo que sí tengo que hacer es la misión del tejón, que llevo mes y medio, y todavía no consigo encontrar al tejón de cuatro estrellas. Tengo aquí un maduro tres estrellas muy cerquita, que lo irá por él. Ya vemos allá nuestro a nuestro ciervo mulo cinco estrellas madre mía qué cuernas tiene y ya ya ya observamos el sangrado que tiene un sangrado masivo de doble pulmón a ver cómo le ha dado mira en el primer tiro hemos fallado le ha pasado la bala entre la carne y y la columna hemos pinchado en carne hemos rozado un poquito la arteria pero sangraba poco vamos a ver el segundo efectivamente tenemos un doble pulmón un sangrado masivo es el primero que hemos fallado, no nos importa, pero bueno, porque hemos podido seguirlo y hacer el lance. Pues tenemos aquí unas genéticas de 92, con 23, 307 moneditas, que nos voy a dar si lo vendemos, que no lo vamos a vender. Y vamos a ver qué tenemos aquí más. Le hemos quitado 40 kilos de, de carne, nos ha penalizado por dos disparos.